El tema que vamos a estar desarrollando es otorrinolaringología geriátrica, así que cualquier consulta pueden hacerla con toda confianza, hablamos de este tema junto al doctor Edwin Rivera, quien nos acompaña y con quien siempre es una alegría poder contar en este espacio. ¿Cómo está doctor? Bien. Bienvenido. Gracias. todo bien gracias por acompañarnos por ese tiempito eh, pues decíamos que este es un tema bastante importante alguna vez lo hemos tocado no pudimos tal vez llegar a, a tomar todos esos aspectos que por supuesto son importantes más que todo durante esta etapa eh, cuando hablamos de los adultos mayores doctor cuáles son esos problemas de salud que se presentan en cuanto a otorrinolaringología eh, durante eh, la tercera edad eh, son varios eh, y... Hicimos llegar, la sociedad paciente hizo llegar el, el trabajo que, que habíamos preparado de la, la revisión de las múltiples patologías que teníamos en el adulto mayor en la esfera nuestra. Eh, desde los problemas de audición, problemas de ruidos en los oídos, problemas en la voz de los adultos mayores, eh, que se denomina presbifonía, eh, la presbiestasia, la alteración del equilibrio en los adultos mayores, que también es un problema en la esfera de otorrino, tenemos la presbiosmia, la alteración en la olfacción, la presbigeusia, la alteración en el sentido del gusto, en la percepción de los sabores, eh, la. Hay muchas patologías que eh, la hemos enfocado, hemos hecho una, un, una profundización de los, de los temas en nuestra esfera eh, para ayudar a los adultos mayores. Eh, en otras partes se maneja como una rama, subespecialidad, la otorrinolaringología geriátrica. Eh, sin embargo, como nosotros no, no tenemos esa profundización y somos pocos en general en, eh, en nuestro país, con, con la especialidad tenemos que saber de todo para poder ayudarle. Entonces son a tu disposición cualquiera de los temas que tú quisieras hablar respecto a geriátrica. ¿Cuáles son los más comunes, doctor? La hipoacusia. La hipoacusia, la alteración de la audición por el paso del tiempo, es eh, la más frecuente. Uh -huh. eh, eh, tiene ciertas características porque se supone que es una patología bilateral. Si es que no está escuchando bien por el paso del tiempo, tanto el oído derecho como el oído izquierdo tienen la, la misma edad. Entonces tiene que ser una patología binaural y simétrica y se tiene que descartar todas las otras causas. En general en geriátrica, eh, los diagnósticos se hacen por descarte, tenemos que descartar las enfermedades, eh, otras enfermedades que nos puedan dar hipoacusia y eh, una vez descartadas estas enfermedades y tenemos una hipoacusia neurosensorial, bilateral, simétrica, la manejamos como una eh, presbiacusia, que se llama el término de la alteración de la audición por el paso del tiempo. Eh, Doctores, ¿se puede prevenir, por ejemplo, el tema de la hipoacusia más cuando llegamos a ser adultos mayores y es cuando vamos a sentir realmente que estamos viviendo un cuadro eh, similar al de la pérdida de audición o que realmente está pasando ello? Sí, eh, y eso es el punto más importante. Lo que nosotros tratamos de hacer, los especialistas, es tratar de concienciar a las personas de que se sometan menos a a factores que puedan producir por el paso del tiempo una acumulación y un daño de la audición. Ruido, el trauma acústico, lo, una mala alimentación, eh, medicamentos. Tenemos que tratar de ser lo más... Eh, precisos en la medicación que damos a los pacientes. La automedicación es un problema muy serio en nuestro tiempo porque las personas piensan que pueden conseguir un consejo del amigo, de, que sé yo, del familiar o de la, que vende medicamentos o de la persona que vendiendo medicamentos en las farmacias piensa que puede ayudar y hay mucha medicación que, que denominamos ototóxica y que puede dar alteraciones en la audición, también en el equilibrio de los pacientes. Ese es un problema muy serio, entonces hay que tratar de restringir siempre este tipo de, de noxas, de factores que pueden agravar la audición en los pacientes. ¿Desde cuándo podemos notar, doctor, esta pérdida de audición en una persona? El tema de la hipoacusia, ¿es paulatina, es progresiva? Sí, en realidad como presbiacusia, como la alteración de la audición por el paso del tiempo, podemos tener desde sí. los 40 años inclusive, pero es mucho más frecuente a partir de los 65 años. Eh, pero tiene esas características. Hay que hacer estudios de audición. Hay que hacer varios estudios de audición. Solo la audiometría tonal liminar, que es el más conocido de los estudios, no es suficiente para hacer el diagnóstico y el enfoque terapéutico. Y se iba perdiendo gradualmente. Eh, siempre se aconseja que a partir de los 45 años tengamos por lo menos una audiometría anual para ver cómo está funcionando nuestra audición. Esto ocurre en ambos lados. Sí, en ambos oídos. ¿En ambos oídos? Sí, uh -huh. en ambos oídos. Tiene, que ser, eh, tiene tendencia a ser simétrica siempre la presbiacusia por, la, por el asunto de la, de la edad que, que habíamos nombrado así, hace un momento. Uh -huh. Si es unilateral hay que buscar otras causas. Hay otras enfermedades que nos dan eh, solamente daño en un oído. Hablando todavía de este tema, doctor, y hace unas semanas pues tocábamos el tema del de uso de audífonos medicados que en muchos casos se utilizan para este tipo de patología o de problema de salud. Eh, la recomendación en ese momento y ahora también es que eh, no debemos comprarlos porque los encontramos en el mercado, porque me lo heredó mi abuelito o mi papá los usaba, sino debemos de, eh, también tomar en cuenta que existen profesionales que van a brindarnos el apoyo con relación a ello. Sí, eh, es igual que los lentes en ciertos aspectos que tiene que estar medido para cada, para cada paciente. ¿ya? Estos aparatos son de muy alta tecnología y tienen una vida media. Eh, si lo heredó de su abuelito, más o menos un audífono tenemos 3, 5 años de, de vida útil. Entonces, pocas veces le ayuda, aunque haya sido un buen aparato, el que le esté heredando de otro familiar. Tiene que estar calibrado, tiene que ser por personal eh, preparado, fonoaudiólogos que hayan estudiado bien y que, que esté adecuado para cada paciente. Es muy dañino eh, utilizar esos que venden en la, en la calle y, y empiezan a utilizarlos por su cuenta. El tema de rinitis también, doctor. Ya. Mm. Eh, cuando nosotros buscamos en el internet o buscamos literatura o artículos, el consenso general es poner un paciente que tiene secreción nasal, obstrucción nasal y a veces hasta estornudos como una, un problema de rinitis. ¿Qué pasa en el adulto mayor? Ese, ese epitelio se seca con mucha facilidad, no se maneja bien eh, los líquidos o la hidratación eh, desde cierta edad, eh, en general en todas las personas. Y por eso hay que tener más cuidado en que esa nariz esté húmeda, porque cuando esa nariz se seca, el cuerpo empieza primero a aumentar las secreciones, prime las celulitas respiratorias para que esté con humedad. Entonces, ahí empieza a haber un poquito de secreción. Cuando empieza el pro, un problema rinítico crónico en el adulto mayor, aumenta con secreción nasal. ¿Y qué hacen a veces los, los médicos que no, no son de la especialidad o los familiares y demás? No, hay mucha secreción y le vamos a dar un antihistamínico y le secan peor. Ya sea que reciban antihistamínicos o no se hidraten lo suficiente y aumente esa secreción, luego se seca y esa nariz se queda... Mal funcionando, no filtra la, la, las partículas aéreas, tienen más problemas de infecciones respiratorias y demás, que eso es un problema muy serio porque las neumonías tienen mucha facilidad nuestros adultos mayores en, en tenerlas y luego dejarlos postrados y después, como no tienen reflejos de tos, no tienen reflejos de dolor y demás, se hacen neumonías silentes, que es la causa más frecuente de muerte en los adultos mayores. Lo que llamamos muerte natural, en más de la mitad de los casos son neumonías y lentes. Entonces, no es lo mismo eh, el cuidado de un paciente que tiene menos sistemas de alarma, no tiene tanto estornudo, no tiene tanto dolor, no tiene tanta fiebre, pero hay que cuidarlo más todavía. Entonces, para esos procesos, lavados nasales. ¿Cómo se hace un lavado nasal? Doctor, vamos a recordar. 250 mililitros de agua hervida tibia, una cucharilla de sal y media cucharilla de bicarbonato de sodio. Se absorbe muy poca de la sal, porque muchos de los adultos mayores dicen, sí, pero tiene presión alta, le está tomando un medicamento, se puede bajar a la mitad, pero no, no se necesita descontinuar, tiene que tener sal la, la solución para descongestionar esos senos. El bicarbonato hace que las secreciones que están espesas en estado gel, las pongan en estado sol, entonces se limpia esas fosas nasales. Y el mecanismo del agua entra eh, de manera mecánica haciendo la limpieza, es lo mejor que podemos hacer para niños, eh, jóvenes, adultos, adultos mayores, ...el hacer los lavados nasales, como lavarse los dientes... ...tiene que ser un, un hábito de salud el hacerse los lavados nasales. ¿Tenemos que agacharnos, doctor, para meter... se, in se in carga aquí? con una jeringuita, hay aparatos especiales en otros sí. países... ...pero en el nuestro, con una jeringa de 20, 25 mililitros... ...aspiramos la, la, la preparación, agachado sobre el lavabo... ...giramos un poquito la cabeza, no mucho... ...en la fosa que está ligeramente hacia arriba empezamos a irrigar... ...que entre hacia atrás, da la vuelta y sale por la otra fosa y se hace el lavado hasta acabar toda la preparación. Por lo menos una vez al día, en cualquier molestia de vía respiratoria, y en una persona sana tres veces por semana, en promedio. Perfecto, y está entonces la recomendación, por si acaso hay que quitarle la aguja a la... A la jeringuita a la y con la jeringuita, con pues el émbolo funciona muy bien. Bien, ahí está entonces la recomendación. Tenemos consultas, damos lectura a continuación. Buenos días, felicidades por el programa Una Consulta. Nos dice, viajo constantemente en avión, me duele muchísimo los oídos. ¿A qué se debe esto y qué hacer para cuidarme? Nos dice, cuando viajo por tierra también siento ese dolor. Doctor. Ya, en nuestro oído tiene que... Uh habituarse a los cambios de presión. Ese cambio, esos cambios de presión dependen de un órgano que se denomina trompa de eustaquio. Esa trompa de eustaquio, si funciona bien, nos va a responder bien para ir del alto a la zona sur, en el teleférico, en el avión y demás. Eh, pero si funciona mal vamos a tener todos estos problemas que es un motivo de consulta muy frecuente, especialmente en nuestra ciudad que es tan anfractuosa o las personas que viajan a los yungas y en el, en el trayecto se me tapa mis oídos y me duele y no disfruto nada de mis vacaciones o las personas que viajan en avión. Entonces, una buena hidratación, tomar agua. Se pueden usar descongestionantes para el momento previo al viaje, que puede ser tópicos en gotitas o tomarse cualquier antigripal, pero tiene que estar hidratado el paciente. Si se toma un, un antihistamínico o un descongestionante sin tomar agua suficiente, eso va a empeorar, se va a quedar pegada a esa trompa de eustaquio. Hacer maniobras de valsalva, taparse la nariz, soplar inflando los cachetes para que destape el oído con mucha frecuencia nos ayuda a igualar las presiones. Masticar chicle, mientras masticamos chicle y tragamos la saliva, globitos de, de aire van igualando las presiones, entonces hay que hacer varias cosas para que estas cosas no sucedan, pero pese a eso... Hay algunas personas que son muy susceptibles a estos cambios de presión, se llaman disbarismos, este, este, este estado, es un paciente que está completamente sano cuando está en un lugar y no cambia de presión, pero apenas se dedica a viajar o, o cambia la presión por, por la fractuosidad de su ciudad, empieza a tener problemas, entonces es, es eh, hay, que son los, las excepciones más bien, uh -huh. no, no las regla. Siguiente consulta, damos lectura, buenos días, en una mujer gestante nos dice, ¿cómo podría ayudar en cuanto al resfrío? Ya que estoy algo fónica y resfriada, ya es casi un mes, nos dice, y el doctor solo me indica que haga baños de manzanilla, es incómodo, por favor, nos dice, quisiera que me ayude, muchísimas gracias por escribirnos. Durante el embarazo se produce eh, con mucha frecuencia lo que se llama rinitis del embarazo, una rinitis hormonal. Entonces la nariz se congestiona por la cantidad de hormonas que maneja la, la señora eh, y se tapa la nariz. Entonces empiezan, empezamos a tener un problema de ventilación. ¿Qué hay que hacer? Lo mejor para esos casos son los lavados nasales. Hay pacientes en general que dicen, digamos, lo expresa como la, la, la compañera, la amiga, que nos dice... Me ha dicho, solamente algo. Uh -huh. En la gran mayoría de las enfermedades hay que hacer solamente algo. Ya. Yeah. Y no es medicación lo que necesita. Ya. En este tipo de rinitis lo mejor es hacer lavados nasales. ¿no y yo le, le aconsejo, le aseguro. Que si se hacen los lavados nasales, van a desaparecer esas congestiones, va a respirar mejor. Porque si no funciona bien la nariz, va a tener problemas en la garganta, en la voz y demás. Y se hace luego más problemático. Hay que cuidar la nariz en todos los casos. La nariz es el guardián de toda nuestra vía respiratoria. Si la cuidamos bien, con el mejor consejo que son los lavados nasales, los pacientes no van a tener problemas de voz, de laringe, dolor de garganta, amígdalas y un montón de otras cosas que, que pueden suceder. Lavados nasales. Lo voy a hacer desde sí, hoy. Yo también lo prometí, los resultados los van a ver seguramente en próximos días. Vamos a dar lectura a la siguiente consulta. Buen día, una pregunta nos dice, ¿se puede también el lavado nasal realizar con un suero fisiológico? Ah, buena pregunta. Se nota que, es, que ha recibido consejos es. uh -huh. bien esa persona. El lavado nasal es... Eh, algo que nosotros estamos intentando hacer que sea lo más fácil para el paciente. Se han probado, el suero fisiológico es agua con sal solamente, al 0,9%. Los lavados nasales se han hecho al 0,9% con solución fisiológica, con buenos resultados. Al 1% con buenos resultados. Al 2% con mejores resultados. Al 4% con excelentes resultados. Pero eso es mucha sal para un paciente que está empezando a hacer lavados nasales. Entonces, tratamos de restringir con un promedio donde el paciente pueda medir su sal. Por eso es que no, no estamos dando preparaciones exclusivas de suero fisiológico y demás. No, queremos que el paciente se ponga la sal, haga el lavado nasal, con seguridad se va a sentir mejor. Pero va si a me arde un poquito, le voy a bajar un poquito la sal, le voy a bajar un poco la temperatura, le voy a aumentar la temperatura. El paciente va a empezar a sentirse, va a ser dueño de su salud. O sea, es lo mejor que puede hacer, pero que el paciente empiece a medir. ¿Tiene que tener sal? Sí pero él puede medir la cantidad. El suero fisiológico es al 0,9%, es una excelente preparación para hacer lavados nasales. Última consulta, damos lectura a continuación. Buenos días, tengo 56 años, ¿es normal que tenga pérdida leve de audición? Sí, eh, como habíamos dicho, pueden haber presbiacusias desde los 40, 45 años inclusive. Eh, no es lo más frecuente. Pueden haber antecedentes familiares, hay personas que a los 40 años dice baja la audición y mi papá ya usaba audífono cuando tenía 50 y mi abuelito ya usaba también a la, a la misma edad, entonces hay un factor hereditario fuerte. Eh, lo importante es hacer el diagnóstico del grado de hipoacusia que pueda tener y si necesitamos hacer algún tipo de, de tratamiento o si ya tiene indicación de audífonos o depende de los resultados de varios estudios de audición, pero sí puede ocurrir. Última consulta, rapidito, Buenos días tengo un hijo de cuatro años, su nariz casi siempre está tapada, nos dice, ¿cómo lo ayudo? Lavados nasales, así, para que sea lo más rapidito posible. Y en un niño. Lavados nasales, desde bebés. Realizar. Yo les ¿Ya? invito a todos uh -huh. tus uh, manejas redes sociales. Buscan en, en, en las redes sociales, en el Facebook, en el YouTube, lavados nasales, nasal irrigation. Hay un montón de, de, de, ¿De videos técnicas? desde bebés que les uh -huh. hacen los lavados nasales. Es lo mejor. No se me ocurre nada nada ningún mejor consejo de salud uh -huh. que los lavados nasales en todos los años que soy especialista. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos Siempre es una alegría tenerlo con nosotros sí. en Uno de los temas que hemos desarrollado hace tiempo eh, pues eh, Que está en YouTube, en mi canal de YouTube Pues tiene millones de visitas La gente todavía nos está escribiendo Nos escriben de Colombia, de Ecuador, de otros lugares del mundo sí. Quienes están atentos a sus consejos, al trabajo que está realizando Felicidades también porque es el nuevo presidente a nivel nacional De la Sociedad de Otorrinolaringología Y es un honor, una alegría tenerlo con nosotros ¿Dónde podemos encontrarlo? En las redes sociales. Ah, directamente, como es sí, Rivera. Sí, o bien me sí, escriben sí. a mí, yo les paso el teléfono, con todo gusto, ustedes saben. Por supuesto que cuentan también con ello. Gracias por acompañarnos. A ti, a ti, Karencita, y siempre a tu disposición. Feliz de estar siempre contigo. Lo vamos a estar esperando en una próxima.